En el ámbito internacional, señores miren, miles protestan exigiendo la salida del presidente en Argelia Así que ampliaremos a continuación No se lo pierda, ahí está Ampliaremos Avión se estrella con 157 personas a bordo de Utopía Continúan manifestaciones contra Nicolás Maduro en Venezuela Ahí está, no se lo pierda en el ámbito nacional, violencia de género aumentó un 3%, un 42% en el 2018, según informe. A continuación, en el ámbito local, regional, para hoy las noticias serán las siguientes. Hombre le corta el brazo a otro en Tenares, señores. Ahí está el momento captado. Ampliaremos a continuación. No se lo pierda. Agricultores denuncian mal estado de caminos en Hostos, no se lo pierda también. Celebran el Día del Bombero en San Francisco de Macorís, una eucaristía y diversos actos. En ese mismo orden le donan una cámara, señores, estratégica para que los bomberos realicen el trabajo como debe de ser. A continuación, miren, invaden terrenos en la comunidad de las Guasumas, aquí en San Francisco de Macorís. Quieren hombres apuñaladas en la peña. Les diremos también y ampliaremos a continuación. Se quejan por el aumento en el precio de los combustibles. Oh Dios, ampliaremos. El director de la UAS dice, los robos, atracos perpetrados recientemente realizados son por la falta de vigilancia y policía. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició. La Fuerza Informativa, sobre todo. Miles protestan exigiendo la salida del presidente de Argelia. Miles de personas salieron a las calles de Argel para protestar contra el régimen del presidente Abdesali o Adelazi Butefilica en medio de una huelga general. Ahí vemos las de imágenes de parte de lo acontecido en Argelia. Así que vamos a ver entonces en esta ocasión parte verdad, de declaraciones. Adelante. Estamos aquí hoy para cambiar las cosas porque estamos viviendo en una situación realmente mala. Estamos en contra del quinto término y debemos actuar juntos para cambiar las cosas en este país. En un momento dado hemos dicho basta, especialmente los estudiantes. Estamos en contra del quinto mandato de Buteflika. Debe dejar paso. Es obligatorio. Esto es una democracia, no es una monarquía o cosa parecida. Así que nos hemos revelado hoy. Todos estamos unidos a favor del cambio estoy feliz con esta movilización cívica y pacífica la gente se opone no quiere un quinto mandato luchar por un quinto mandato para alguien que no ha hablado con su gente desde hace más de seis años es una forma de desprecio a todo el mundo la oposición y cómo. ¿Verdad? Estas personas protestan, salen a las calles de manera pacífica pidiendo la salida del presidente en Argelia. Miren, señores, avión se cae con 157 personas a bordo en Utopía. Así que un Boeing 737 de Ethiopian Airlines despegó con destino hacia Nairobi, en Kenia, cayó a los pocos minutos de despegar, junto con 157 personas que iban a bordo de la aeronave y no hubo sobreviviente. Caramba, veamos. Estamos muy tristes por lo sucedido y queremos expresar nuestras condolencias a las familias, amigos y conocidos de nuestros pasajeros. Bueno, ahí está señores, 157 vidas que ¿verdad? se fueron en ese fatal accidente aéreo. Qué pena. Continúan las manifestaciones contra Nicolás Maduro en Venezuela. En medio del caos generado por el apagón, que dejó a gran parte del país sin suministro eléctrico el presidente nicolás maduro y el líder opositor juan guaidó marcharon juntos a sus seguidores aumentando la tensión en ese país maduro por su parte guaidó por su parte veamos <música> casi un 70% cuando recibimos a las horas del mediodía otro ataque otro ataque de carácter cibernético a una de las fuentes de generación que estaba funcionando perfectamente y eso perturbó el proceso de reconexión y tumbó todo lo logrado hasta ahora del mediodía Ahí está Guaidó, convocó a su gente, por un lado, mírenlo ahí, con camisa blanca. Sus seguidores le escuchan, él utilizando un megáfono. Y por el otro lado también, raro, porque Maduro siempre ha utilizado su camisa roja, mírenlo ahí, estuvo encabezando también esa manifestación. Dice, gran movilización antiimperialista. Ahí está Nicolás Maduro y ahí están los seguidores por su parte de Juan Guaidó. Miren, señores, yo quiero recordarles a todos y a todas que el llaves es el come llaves, porque tenemos venta y reparación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. Es el experto en la colocación del GPS. Es el experto, Eli llaves, señor director, en sacar las llaves si se les quedan dentro de su vehículo. Recuerde que estamos en la Avenida Libertad, Próximo al Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque hay un solo Come Llaves en esta ciudad, y sin dudas es Eli Llaves el Come Llaves. ¡Qué bueno! Miren, recordarles ahora sí, señor director, que óptica máxima visión es la óptica número uno. Tenemos las mejores monturas, lentes de sol. Recuerde que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 con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, y sucursales por todo San Francisco de Macorís y mucho más allá. Porque el consorcio de Banca Chago es el número uno de toda la provincia. Violencia de género aumentó un 42% en el 2018, según un informe. El informe fue presentado por el movimiento cívico Participación Ciudadana, quien da a conocer esa alarmante eh, situación, los hechos violentos, violencia de género, aumenta en el pasado año. Caramba, vamos a ver entonces, escuchemos estas mujeres. Adelante. En este 8 de marzo queremos decir igualdad, tanto de las mujeres como de los hombres, que hay igual trabajo, igual salario. Hay más de un 60% de las mujeres que en la carrera profesionales de la universidad y eso no ha implicado que tengan mejores empleos ni mejores salarios. ¿Por qué? Porque la discriminación no tiene estatus social. ¿no? Tenemos, por ejemplo, en los ministerios, de 23 ministerios, solamente hay tres encabezados por mujeres y 20 están encabezados por hombres. Los casos reportados de violencia de género, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y orden de protección han aumentado de 42%, 17%, 14% y 2% respectivamente para el año 2018. En la estadística de la Procuraduría aparece la reducción en un 21% de los casos de feminicidios y homicidios de mujeres reportados en el 2018. Bueno, vamos al WhatsApp, señor director, y por aquí el 4053 inmediatamente se pone en contacto con nosotros. Nos envía por aquí, dice el presidente de la República, Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, invitación operativo de licencia de conducir hoy lunes 11 y finalice el viernes 15. El lugar, el edificio del Instituto Agrario Dominicano, al lado del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente, frente al Estadio Julián Javier aquí en San Francisco de Macorís, a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Para mayor información, comuníquese con nosotros al 809-588-2118. Así que ahí está, o con Zenia Serrano al 829-322-5827 y con José Martín al 829-764-7694. Gran operativo, repito, por aquí, eh un operativo para adquirir la licencia de conducir. Aproveche la oportunidad. Qué bueno. José Luis, desde el sector Nueva Luz, nos envía por aquí una postal. Ahí está el del significado del Día de la Mujer. Muy bien, qué bien. Dios le bendiga. Bendiciones. Qué bueno. Continuamos por aquí con Bernarda María. Nos envía una fotografía. Bueno, vamos al corte. Y al regreso más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Vamos a ver por qué un hombre le corta el brazo a otro en medio de una riña en Tenares. Así que impactante el momento, señores. Ahí está la pelea entre esos dos hombres acontecida en Tenares. Vemos imágenes en el momento en que se frascan en esa pelea a machetazos donde el denominado Cacú prácticamente le cercenó, le cortó el brazo a quien enfrentó. Increíble, señores. Esto fue captado por personas que estuvieron grabando ahí, captando el momento impactante de lo acontecido. Vamos a escuchar un poco del audio ambiental. Adelante. Estaba ahí, vienen a darme golpes, entrogado. ¿Lo cortaste ahí? Eh? está mal cortado, yo me cortó a mí yo lo corté ahí. Eh. Está cortado, ¿verdad? Eh. Bueno, ese que veíamos al final ahí, las imágenes, ¿verdad? Transformamos el color, pues, estaba muy fuerte. Ese es el denominado Kaku, quien enfrentó a esta otra persona a Boco, utilizando un machete. Y eh, ya ustedes ven, señores. Escuchábamos el audio ahí, como dice la persona. Le, mírenlo ahí, cómo está. Le cortó el brazo prácticamente y se observa. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entremos aquí, por favor. Señor director, se observa cómo lleva el brazo este hombre que prácticamente se lo cortó, se lo llevó. Eso fue en tenares. Increíble, señores. Miren, cómo increíble también es la situación de los caminos vecinales en Hostos. Intransitable De Tenares pasamos a Hostos Señor director Intransitable Los agricultores de esa zona están denunciando Que ya no aguantan más Esos caminos para sacar sus productos No pueden ellos Terrible la situación en Hostos Veamos No, eso está desbaratado. Del puente para allá está desbaratado. Para allá no hay cajetas. Es un camino vecinal para caballos. Que ni los tractores en goma gatean cuando llueve. Sí. Que aquí estamos sin padrino. Aquí además hay síndicos para coger los sueldos Lo único que se lo digo yo es Ramón de Sinto Que posiblemente yo. Sí. Y en Sabanarán tampoco hay síndico. Bueno, ahí están las declaraciones por parte de agricultores de esa zona. Caramba, creo que sí, que es tiempo de comenzar. Días atrás, el ministro de Agricultura anunció un amplio programa de arreglo de caminos, caminos vecinales, caminos por donde las personas eh, sacan sus productos. Ojalá y que esto sea lo más pronto posible, porque a medida de que avance esto, así mismo también los productores se motivan a seguir cultivando ¿eh? para que sus productos puedan seguir saliendo frescos, buenos y con calidad hacia las ciudades. Ojalá y que sea así. Miren, señores, yo quiero recordarles a todos y a todas que el Centro Turístico Girasoles es tus cabañas. La verdadera ciudad de dioses en San Francisco de Macorís es el Centro Turístico Girasoles. Escuche bien por qué. Visítenos y disfrute de sus mejores momentos porque es el lugar más placentero y acogedor Confortables habitaciones que nos convierten en la verdadera ciudad de dioses con más de 65 cabañas ¡Wow! ¡Increíble! Y sobre todo, aproveche nuestra oferta oferta especial express de dos horas, dos horas por tan solo 280 pesos ...y la amanecida por $750. Estamos ubicados en la carretera Honduras-Las Guaranas... ...con el teléfono 809-725-2512. La cabaña número uno, el centro turístico número uno... ...y todo el mundo lo prefiere por lo confortable, la higiene... ...es el centro turístico Girasoles... ...y más con ese especial express de dos horas... ...por tan solo $280 pesos... Centro turístico, girasoles, tus cabañas, Qué bueno Miren señores, aquí se celebró este fin de semana el día de los bomberos Nuestro cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís Estuvo celebrando por todo lo alto, con diversas actividades Una de estas eh, en la Catedral Santa Ana, una emotiva eucaristía Que contó con la presencia de oficiales Ahí está el gobernador, representantes de educación, entre otras personas, bomberitos, qué bueno, que estuvieron celebrando ese hermoso día, el día de nuestros bomberos. Qué bueno que vivan nuestros bomberos. Veamos. Los bomberos de San Francisco de creo que es una de las instituciones más sólidas del país. Y una institución de las sólida si la cabeza es sólida. La cabeza marcas con paz. Si la cabeza anda bien, entonces la institución andará bien. Si papá y mamá andan bien, entonces la familia va a andar bien. Y si la familia anda bien, entonces la sociedad andará bien. Por eso yo quiero dar una felicitación muy especial al doctor Luis Moldova. No solamente que lo veo, sino que lo hace desde una vocación de servicio y de entrega permanente está prestando justamente un servicio cualificado. Yo quisiera el senador, que en aquí guadito, Macorís necesita, necesita, necesita un local adecuado para el cuerpo de bomberos. No podemos seguir así, como marinado, arrinconado de ninguna manera. Yo creo que a partir de este día de hoy debemos todos comprometer hasta que San Francisco de Macorís tenga un lugar adecuado, digno, que lo garantice que en cualquier situación que se presente, ellos puedan justamente acudir rápidamente. Bueno, interesantísimas también las declaraciones ahí del obispo, Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, al momento en que pedía, al momento de resaltar la labor eh, de nuestros bomberos. También solicitaba, y es a una sola voz, nosotros también lo hemos hecho, un local, un local apropiado. Nuestro cuerpo de bomberos está bien preparado, señores. Tenemos los equipos, los vehículos necesarios, pero no tenemos ya el local para que esos vehículos estén ahí, que nuestro bombero tenga la comodidad necesaria. Hasta el tanto y es que nos seguimos preparando, y digo seguimos, porque los bomberos forman parte de todos nosotros, en algún momento necesitamos de nuestros bomberos. Hasta el tanto, miren, el Cuerpo de Bomberos nuestro recibió la donación este fin de semana. En medio, ¿verdad?, de su celebración de este importante artefacto, instrumento. Esto es una cámara térmica, una cámara capaz de rastrear fuego debajo del agua y localizar inicio del mismo, tras muro. Y fue donada por el Cuerpo de Bomberos a esta ciudad de San Francisco de Macorís. En el marco de las actividades, la donación de esta mascarilla, ¿verdad? Fue, cámara, fue acompañada de nueva, nueve mascarillas, entre otros equipos, realizado de la mano del general Nelson Díaz. ¿Eh? Así que ahí está, procedente desde los Estados Unidos. Escuchemos, adelante. una cámara eh, térmica eh, que eh, y la sirve para rastrear personas y rastrear fuego. Eso puede ser bajo de agua, rastrear, pues, o sea, rastrear eh, fuego. Um, y también para buscarlo debajo de agua y buscar fuego en las paredes, especialmente fuegos eléctricos que no teníamos en esta zona. Y vamos también a hacer, aparte de mejores equipos, vamos a hacer entrenamiento con esos equipos para que ellos lo puedan usar, para salvarse ellos mismos, que es lo, nuestro premio primer, primero y después también saber la vida y las propiedades. Este donativo tan valioso que nos ha hecho en el día de hoy y no solo eso, nos trajo nueve mascarillas para los equipos SCOP de aire puro que es como los vuelos respiren el fuego para no inhalar humo y nos trajo varios usados para seguirlo usando así como capacete y nos donó un compresor para llenar los tanques de aire puro de los bomberos, los que usan en la espalda. Se salvaron los, los cuerpos de bomberos de la zona, Salcedo, Tenares Villatapia, La Guarana si tiene, Castillo, Pimentel, Oto Villarriba, Nagua y Cotuí, que ya podrán venir a llenar esos tanques de aire puro aquí a San Francisco de Macorís. Qué bueno que en buenas horas ha llegado cuando la provincia de Duarte. Eh, próximamente contará con lo que es la, el 911 que viene a complementar el servicio ejemplar que viene dando el cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís, siendo el pionero, eh, diríamos que en el país. ¿no? Bueno, ahí está, qué bueno, y enhorabuena entonces que lleguen esos equipos a nuestro cuerpo de bomberos aquí en San Francisco de Macorís. Al WhatsApp rapidito, señor director. Conectamos inmediatamente con el 7614, Vladimir, bendiciones, estoy en sintonía. Soy Merenzi Walkins, ciudadano haitiano, así que vamos a colocar este amigo ciudadano haitiano que, caramba, el último, señor director, 76, ahí está, bendiciones para él, está acompañado por ahí de una dama también de nacionalidad haitiana. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Qué bueno. Continuamos entonces con el 4415. Nos dice por aquí, hola, Vladi, bendiciones. Felicitar al niño Davis, que cumple sus siete años. Felicidades para él. Que Dios le bendiga. Wilton Gómez, activo el mello. Como de costumbre, desde Madeja. Gracias, hermano, fiel televidente. Yanni también, feliz inicio de semana. Que esté llena de energía positiva. Y muchas bendiciones para ti, Vladi. Gracias, Yanni. Qué bueno. Rafael Brito, desde Huiza. Quiero que me felicite a nuestro primer nieto que hoy cumple su primer mes, dairon Taveras Brito, de parte de su abuela, abuelo Miledis Paulino y Rafael Brito. Dios le bendiga, qué bueno, primero, qué lindo. De Yanira Tecada nos dice, hola Vladi, buenas tardes, soy Mari de Jesús, muchas bendiciones para usted y su familia. Muy bien, qué bueno. Continuamos por aquí con Elvin desde Pimentel, nos dice que está activo. Al corte, al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Miren, señores, continuando con las noticias, entonces, en el ámbito local-regional, vamos a ver... Eh, en la mañana de hoy estuvimos en Las Guasumas, donde por allá un grupo de hombres y mujeres ha tomado la decisión de apoderarse, de empoderarse, de ocupar esos terrenos por allá en la comunidad de Las Guasumas. Ahí están los invasores de esos terrenos. Ellos dicen que hay problemas con esos terrenos, que el dueño no aparece. Bueno, ellos lo han ocupado, ya lo han invadido. Estoy por allá frente a la estación de combustible que hay en la comunidad de las Guasumas. Conversamos con alguno de esos invasores con machetes en mano, con rostros cubiertos y desafiando, ¿verdad? Ellos se han empoderado. Ahí están divididos ya esos terrenos. Escuchemos. Andimos allá arriba y ahora estamos cuenta para acá porque dijeron que esto no tiene título aquí. ¿No tiene título entonces? No. ¿Quién le dijo a ustedes que no tiene título? Eh, la gente, lo mismo, lo mismo de para allá. Ya. ¿Cómo entonces? quién.? Entonces, qui de para allá están, están invadiendo. lo para allá cómo están. Ya. ¿Cuántas familias ya han entrado ahí? Mom? Bueno, ya, ya está todo cogido. Mira por pues, qué está por ahí. Ya. Está todo... Y entonces, lo en adelante, si vienen a represar y quieren sacarlo ustedes, qué va a pasar? Bueno, lo que, que se va a hacer, a ver, a ver qué proyecto que hay. ¿Qué cantidad de terreno es esa? muchas. ¿Muchas tareas? ¿Cuántas? Son como... Como y de tareas. Como y algo de tareas, entonces. Estos terrenos tienen problemas y no tienen título. ¿No tienen título, entonces? No. ¿Quién ha informado eso a ustedes? Eh, la familia del dueño. ¿La familia del dueño? Claro, que están metidos aquí en la tierra también. Ah, sí. ¿Y quién se supone que es el dueño? Es eh, uno que está en Nueva York. ¿Cómo Reza? se llama él? Eh, yo, no le sé decir bien el nombre, pero... ¿Qué plan... cantidad de terreno hay aquí, más o menos? No le sé decir. Lo que sé es decir que habemos más de 500 padres de familia que estamos metidos aquí atrás de un solar cada quien. Y si te presentan título original, inmediatamente no salgamos. Pero hasta es el momento van a permanecer aquí, Hasta don. que aparezcan los oiga, títulos originales. Inmediatamente tengan los títulos originales, inmediatamente nos no vamos. Usted sabe que soy una mujer que vivo pegando y plata. No es justo que Dios me dé donde yo viví. Y si aquí hay título no vamos, pero si no hay todos no nosotros. Vamos. Si no, Eso no lo mencionamos. Mencionamos. cómo fue que se... Si a qué lado Si no, aquí que No me mandolan. No me No No Señores, eso es en las Cuasumas, repito, este grupo de hombres y mujeres ahí está, se han apropiado, se han adueñado ellos y han invadido esos terrenos en la comunidad de las Cuasumas, aquí en San Francisco de Macorís. Le seguiremos dando seguimiento a esa situación porque ellos dicen que para salir de ahí tienen que presentarle papeles, títulos, y por ende ellos se han empoderado de esos terrenos. Caramba, miren. Y eren hombre apuñalada en la peña. Se trata del Norberto Rojas, herido de puñalada en medio de un juego de dominó. ¡Wow! ¡Increíble! Esto ocurrió en el Mahaguay de la peña. Así que ahí está desde su lecho, en el San Vicente de Paul, este hombre, quien nos narra parte de lo sucedido. Norberto Rojas. ¡Adelante! Ah, no, no, no, no, no, yo, yo estaba notando. El padrato mío estaba contrario de que me pinchó jugando. Entonces él me dijo que lo pusiera 30 tantos escondidos de mapa que pasara lo los Yo le dije que no podía porque el padrato mío estaba ahí. Entonces se incomodó. Yo me paré, le dejé la nota y voy saliendo de, para afuera. Y ahí pues detrás fue y me atacó. ¿Cómo se llama él? Samuel Polanco. Samuel Polanco. ¿Dónde vive él? Allá mismo en el mi campo, en Mahaguay. Inmediatamente él hizo eso. ¿Qué, qué pasó? No, no fuimos a bollo, porque yo, o sea, para defenderme. ¿Cuántas yo, heridas te dio? ¿Cuántas yo? puñaladas? No, una sola. ¿Una sola? Una sola. ¿Y entonces dónde está él ahora? En el cuartel. Está preso. Ajá. ¿Ustedes habían tenido problemas en otra ocasión? No, no, eso. No, sí. ¿De palabra? No, así no. Bueno. No, de gravedad. Sí. ¿Cómo es el nombre completo tuyo? Norberto no. Roja, no sí. Norberto, ¿qué tú le pides a las autoridades? Sino adelante. Nadie, ah, porque le da un caimiento, me, eso, porque no que me da tan peso. Que también a mí que me acoitaba y acoitaba. otra ahí? persona. Ya. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo, a sí. agricultura. Agricultura. Trabajo cacao. Bueno, ahí están las declaraciones por parte de Norberto. Caramba, se está recuperando en el San Vicente de Paul. Ya el agresor está en mano de la justicia. A nombre de Residencial SG2, donde usted ya tendrá la oportunidad de adquirir el, moment, el apartamento que siempre ha soñado. Residencial SG2, apartamentos con terminación en primera, sala, comedor, cocina, tres habitaciones, la principal con welkin closet, dos baños y medio, área de lavado, es un complejo cerrado con vigilancia y portón eléctrico llámenos residencial ESG2 entrada a la urbanización Caperusa 2, frente a la última estación de combustible allá después de la plaza en la salida Santo Domingo comuníquese con el ingeniero Rodolfo Sánchez al 829-639-7626 y 809 481-5797 el apartamento de su sueño con facilidad de pago increíble, llame ahora mismo, también aceptamos ese vehículo como inicial que usted quiera salir de él, su carro si usted dice, bueno, no quiero este carro ya déjame darlo como adelanto también lo aceptamos, porque nuestro interés es que usted se adquiera su apartamento, su techo y con las facilidades que hay para pagar, increíble Vuélvase caramba rápidamente y adquiera su apartamento de residencial SG2 para vivir como usted siempre lo ha soñado. Mamalupe Asadero. El asadero número uno es Mamalupe. Todo el mundo está. Comiendo en Mamalupe. Somos especialistas en carne. Por eso, usted no tiene que ir a otro lugar, señores. Visite a Mamalupe. ¡Mmm, ¡Qué rico es comer en Mamalupe! Visítenos en la calle Salcedo, esquina 27 de febrero. Aquí en San Francisco de Macorís. Expertos en carne. Para comer bueno, para comer en familia, en el mejor lugar, en el ambiente más tranquilo. Mamalupe Asadero. Visítenos. Mamalupe, qué bueno. Y recordarles a todos y a todas que L.I.R. Comercial, miren, recuerden que ya comprando en L.I.R. Comercial no tienes el dolor de cabeza de gastar dinero comprando tu mercancía y adicional pagando para que te la lleven. No, en L.I.R. Comercial te entregamos tu mercancía gratis en la puerta de tu casa. Y además, nuestro equipo de expertos te hace las instalaciones necesarias inmediata. No importa el tamaño ni el monto de tu factura. Tenemos entrega a nivel nacional de una vez. LIR Comercial. Donde todos, absolutamente todos, califican. Antes de continuar con las noticias, yo quiero recordarles a todos ustedes que este sábado 30, sábado 30 de marzo, tenemos la gran cita. Todos y todas para Don Andrés Bar. En un fiestón que no te lo puedes perder. Don Andrés Bar. Primer aniversario con Banda Real, los líderes. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. Ahí está, carretera San Francisco de Macorís, Nagua, kilómetro siete y medio, en llave. Don Andrés Bar presenta este sábado 30, primer aniversario con Banda Real. No te lo pierdas. ¡Qué bien! Miren, señores, roban carro en sector Gesemaní, aquí en San Francisco de Macorís. Quedó captado el momento en el que un desaprensivo normal, señores, este hombre va caminando, mírenlo ahí, va caminando, no alteró la puerta prácticamente, abre la puerta y se ve en el vehículo. Esto deja entender, según el propietario de este K5 eh, color gris, de que este hombre tenía otra llave de ese vehículo, de por Dios, y cómo la adquirió entonces, con la facilidad que él se desplaza, no es ese, es el otro vehículo, con la facilidad que este hombre se desplaza, eh, y que se lleva el vehículo color gris, deje entender que él tenía otra llave, entonces, señores, la policía, Está investigando Ese caso eh, Este no es el vehículo Pero bueno, este vehículo iba adelante Es un K5, mírenlo allá Al momento de salir El K5 color gris El vehículo que está al lado Mírenlo ahí, este es Ahí está cuando él se monta Abre la puerta Del carro K5 color gris Inmediatamente da de reversa y se lo lleva el carro La policía está investigando ese robo en el sector que se maní por allá en los apartamentos, aquí en San Francisco de Macorís. Mírenlo ahí, se fue el hombre con el carro. Increíble, señores. Como increíble e impactante serán las imágenes que veremos a continuación también de este accidente entre dos motocicletas en la carretera. Miren esto, impactante, señores. Impactante, Avenida Libertad después del puente de la Ribera del Jaya Vemos como esos dos motores impactan Uno de ellos, ahí está, al parecer es un delivery Viene bajando por la entrada del de sector Ugamba eh, Urbanización Nuevo San Francisco también O Vista San Francisco, la que está ahí frente al Carhuaz Después del de puente él viene saliendo, no se percata de que viene ese motorista a una gran velocidad y ahí está. Ambos conductores resultaron con graves lesiones que lo mantienen aún en centros eh, asistenciales de aquí de San Francisco de Macorís. Impactante el video, repito, de ese aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Increíble, señores. Miren, hemos recibido constantes denuncias de robos, atracos principalmente que se están realizando en las inmediaciones de la Universidad de la UAS. Esto mantiene preocupados los estudiantes, atemorizados, pues se está atracando en esa zona, la zona universitaria, la parte frontal e incluso nos decía Joel Martínez días atrás, de que incluso dentro de la universidad y En esta zona por la puerta grande Se está atracando bastante Entonces quisimos conversar con el director De esa alta casa de estudio Señor Miguel Medina Y vamos a ver lo que nos dice sobre esa denuncia De los atracos en esa zona Adelante Bueno ciertamente han ocurrido varios hechos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 convocar una reunión con el general de la plaza. Él envió a un coronel que es el que dirige la parte operativa de este departamento policial y coordinamos aquí en esta misma oficina la vigilancia policial en el entorno. Eh, parece que eso no ha funcionado adecuadamente, se nos prometió colocar ...una unidad policial de manera permanente... No ha estado recinto, permanente esa unidad. No ha estado permanente. Eh, decidimos identificar los puntos críticos del entorno del recinto. Eh, parece que eso no ha, no ha operado. Tener vigilancia en algunos horarios, en los puntos críticos, en la avenida Libertad. Entonces venimos tomando un conjunto de medidas para reforzar la seguridad pero la parte clave es el personal que estamos... Miren, señores, yo diría, me atrevería a decir, tenemos pocos agentes policiales, ¿verdad? Pero en la ciudad ganadera hay un destacamento policial. Vamos a moverlo o dejar ese ahí y poner entonces otro en las inmediaciones de la UAS, porque así no podemos, si se permite quizás. La vigilancia policial iba a estar ahí y no llegó. Entonces, atribuía también esto el señor Miguel Medina a que él ha solicitado nueva vigilancia también, el incremento de más vigilancia, pero está a la espera de sus designaciones, de sus nombramientos. Ojalá y que lo más pronto posible la policía pueda ir, ¿verdad?, para controlar un poco esto, porque los estudiantes nuestros están atemorizados. No hay tiempo para más.